Hola, eh, necesito que hablemos. Y si puede ser en persona, mejor. Porque no sé, como que... Como que siempre tengo mucha mala suerte y hoy tuve la mala suerte de cruzarme con tu profesora de particular que, y me dijiste que supuestamente estabas en particular con ella y, y al verla no estabas con ella. Así que supongo que puede no haberte visto, pero sería tonto que yo crea eso porque es como imposible. Así que, eh, nada, eh, quería mandarte porque quería saber si estás bien, qué, qué, qué onda. Y tengo un poco de miedo, pero pero ya cuando uno empieza a tener miedo es cuando todo se caga un poco, ¿no? <ríe> eh, así que, así que nada, cuando puedas hablar, cuando salgas de particular o de, o de donde estés, eh, mandame un mensaje, escribime, llamame. Eh, y, y hablamos. Sí, sí, hablamos. Eh, bueno, nos vemos.